Muy buenas rubiqueros. Hoy, día 1 de julio del 2016, se está sorteando este maravilloso cubo, un tipo Ghost, eh, Fancun. Y bueno, como podéis apreciar, el cubo está montado, así que mis dotes de montaje fueron adecuadas, con la cual no hace falta que lo mantemos desmontado, tal y como alguno a lo mejor pensó en el anterior vídeo. Así que bueno, eso es una ventaja para quien no sepa montarlo. Eh, bueno, básicamente eso, ¿vale? Lo vamos a meter dentro de esta caja mágica que se tendrá que mandar por correo al ganador, que ahora mismo aún no lo sabemos. Entonces, bueno, vamos a depositarla dentro de esta caja de los recuerdos, bien envuelta. ¿Habéis visto que cookie está? Y bien protegida, así que realmente si hay tumbos en el viaje, pues no pasará nada. Así que bueno, dejamos esto aquí sellado y vamos a hacer paso al sorteo. Nos trasladamos a la Iberocomputadora, que básicamente es un portátil con el icono de Iberorubic en el escritorio. Hemos elaborado un Excel donde tenemos todos los participantes bien colocaditos y enumerados, desde el número 1 hasta el número 167. Realmente hemos tenido más de 167 participaciones, sin embargo, hemos conseguido elaborar tras una larga técnica de discriminación y utilizando algoritmos de búsqueda... No, no, no. Básicamente hemos conseguido ver muy fácilmente que una persona, o bueno, realmente han sido varias, han intentado participar muchas veces, ¿vale? Es decir, hemos llegado a ver incluso más de 10 intentos por algunas personas que no vamos a decir su nombre, obviamente por privacidad pero uh, las hemos eliminado para que todo el mundo tenga la misma oportunidad y la misma probabilidad para poder participar en este sorteo. Entonces, eh, para poder decidir quién va a ser el ganador, vamos a acudir a una página web totalmente al azar. No conocemos de quién es esta página web. Hemos visto númeroalazar.com.ar y hemos dicho, oye, pues será bien. Entonces, vamos a indicar. El límite inferior va a ser 1. El límite superior, hemos dicho que eran 167 participantes. Cantidad de decimales, 0. esto es un cero. La semilla, no vamos a utilizar semilla. Cantidad de números, pues vamos a querer 1. Y vamos a generar un número aleatorio. El primer número que salga dentro de este valor, números generados, va a ser el ganador. Salga quien salga. Vamos a generarle un poquito de tambores... El 58. Vamos a bajar hasta el número 58, que lo tenemos aquí. Daniel República, de España, Madrid. No sabemos quién es, pero oye, Daniel República, has ganado. Eh, no vamos a decir obviamente su correo para poder salvar un poco su privacidad, pero bueno, nos pondremos en contacto con él. Y bueno, hasta aquí es el sorteo. En cuanto a informaciones que le van a interesar seguramente a Daniel, eh, vamos a seguramente mandar este cubo a partir de este lunes, ya que hoy es viernes, editamos el vídeo, seguramente lo publicaremos el sábado y eh, obviamente pues sábado correos no es que sea muy accesible para nosotros en el caso que mmm, tengamos que acudir, así que lo más seguro lo mandemos el lunes. Y bueno, eh, este ha sido el maravilloso sorteo de este cubo que ha sido realmente muy divertido. Eh, mientras lo estuvimos resolviendo, bueno, yo en particular que lo estuve resolviendo, me lo pasé muy bien. La verdad es que me, me estuvo entreteniendo bastante tiempo. Y por cierto, hablando de, de resolver este cubo, si alguno de vosotros, eh, bueno, o varios de vosotros, os interesaría que subiéramos algún vídeo, un tutorial, tipo tutorial, sobre consejos de cómo resolver este cubo, eh, nos gustaría que lo comentarais que lo comentarais eh, en, en este mismo vídeo o, o que contactarais con nosotros o lo que sea ¿vale? es decir, es una pequeña idea que se nos ocurrió sin embargo, pues tampoco sabíamos si, si estaríais muy interesados, así que bueno no, nos gustaría que dejarais esos comentarios por Youtube, obviamente sí, siempre, es decir, el feedback no, nos gusta eh, nos gusta que... que que nos respondáis, que contactéis con nosotros porque, porque es muy importante ese tipo de, de cosas y bueno, básicamente eh, enhorabuena al ganador, nos pondremos en, en contacto con él, eh, muchísimas gracias y también enhorabuena a la tienda de Lezul, que está situada en el ensanche, como muchos de vosotros ya sabéis bueno, todos deberíais saberlo eh, esperemos que sigáis muchos años más con nosotros, Lezul y bueno, ya sabéis, nos podéis encontrar en nuestra página web www.iberorubic.com podéis seguirnos por nuestro Twitter @iberorubik también podéis vernos por, por Youtube, que es donde estáis viendo este vídeo, que es el barra Iberorubik. y bueno cualquier vídeo, cualquier cosa que queráis que, que creáis, que sea muy interesante podernos hacer, pues siempre podéis contactar con nosotros y, y agradecemos todo ese tipo de ideas y bueno, pues nos seguimos viendo por las redes.